Muy bien entonces tenemos aquí nuestra caja tenemos la vista del material de la caja tenemos el material desplegado y como habíamos dicho antes estamos en modo edición y tenemos activado esta opción que dice mantiene sincronizada la selección de v con la selección en modo edición además de estar en modo edición tengo seleccionado el modo caras en edición y por eso he seleccionado una de las caras que corresponde a esto que vemos aquí, ¿sí? Como vemos, está aplicado el material, pero está eh, aplicado dos veces con la parte del medio, y además está rotado. Entonces, yo voy a hacer un clic acá, y eh, si oprimo la letra S, vemos que este rectángulo con el borde naranja que aparece, está mostrando ¿sí? qué es lo que se aplica sobre la cara. Si yo lo extiendo más, se aplica varias veces el mapa. Si lo hago más pequeño, se achica. Entonces voy a traerlo hasta ahí para comenzar a escalarlo. Como veo que está rotado, voy a usar otro atajo de teclado, la letra R, para rotar este icono anaranjado y así lograr que el mapa se ubique en la cara de la manera que corresponde yo voy a rotarlo en él eh, a lo largo del eje x y lo voy a rotar 90 grados en sentido horario entonces tengo que eh, voy a usar el atajo rx menos 90 con eso le he dicho al programa que rote en X, menos 90 grados. Como vemos ya se enderezó aquí la colocación del material. Ahora voy a usar el atajo de teclado G para mover este icono. Y nuevamente ahora puedo usar el atajo de teclado S para llevarlo al tamaño exacto en el que yo necesito. Primero lo voy a aproximar, ahí... ¿Sí? ahora puedo hacer un zoom, y ahora voy a escalar solamente en el sentido de las Y, entonces voy a usar el atajo de teclado S, Y, ¿no? porque me estoy refiriendo al eje Y, y ahora lo voy a ensanchar un poquito, voy a usar el atajo de teclado S, X, y con eso voy a ensanchar en las X, y ahí tengo el total de lo que quiero que se vea en esta cara una vez que está lista la primera cara debo repetir el procedimiento para cada una de las caras de la caja que yo quiero forrar entonces, ahora voy a seleccionar con el botón derecho del mouse esta cara lateral de la caja que corresponde a esta aquí también el material está aplicado rotado bueno Voy a repetir el procedimiento viniendo aquí, oprimiendo la tecla S para escalar en primer término y ahora voy a rotar, también voy a rotar con Rx-90. menos Ahora con la letra G puedo mover y vemos que ya estamos más próximos a lo que necesitamos. Voy a hacer otro escalado. Voy a escalar en las X con SX. Voy a mover con la letra G. Y ahí tengo entonces mapeada la cara ¿sí? lateral. Lo mismo tengo que hacer con el resto de las caras. Es decir, tengo que ir seleccionando aquí la siguiente cara y haciendo el mismo procedimiento con esta sección del material, luego con la cara superior y con la inferior muy bien entonces habiendo repetido el procedimiento para todas las caras he logrado que mi caja se vea de esta manera recordemos entonces que los atajos de teclado que he usado para adaptar este icono anaranjado han sido S para escalar, R para rotar y G para mover. Para combinar eh, que el, el, la, el escalado sea en el eje X o en el eje Y he acompañado SX o SY y para rotar Precisamente porque podía haber rotado manualmente, pero es más riesgoso porque no siempre queda bien, he usado la letra R, el eje en general he rotado restringiéndolo al eje X y eh, acompañándolo del ángulo, ya sea 90 grados menos 90 o 180 grados cuando ha hecho falta.